Hola, Emdek Marta, soy del País Vasco. Las nuevas lenguas son el vasco y el castellar. Ahora estic estudian catalá, pero también parlo inglés. La paraula que más me agrada en catalá és papillona, que en vasco és diu pimpilipausa o chimeleta. Hola, Andy Néstor y soy de Colombia. No más parlo castellano y la meva parábola preferida en castellano es suin, subin, que significa en español a menudo. Hola, soy Al-Mustafa, soy senegalese, me España, en español, la mejor lengua es Moolofa, pero también hablo otras lenguas que son francés, castellano, italiano. Ahora estoy estudiando catalán y la palabra que me es más grande en catalán es detenantar. Hola, soy José Francisco, soy venezolano y la mejor lengua materna es el castellano. También hablo el inglés desde luz. Estoy comenzando a aprender catalán porque viure dos años a Cataluña. También voy a aprender el portugués. La expresión que más me agrada del catalán es a mes a mes. En español es además. Hola, soy Elena y soy española. Eh, las nuevas lenguas son el castellano, el francés la inglés y parlo una mica de catalán y la palabra que me agrada es amanida, es original. Hola, abujay. Um, hola, uh, el mío nombre es Rodel, soy del país de Filipinas, y el idioma que hablamos es tagalo Inglés, Español. Este... Feliz Aprender la Cultura de Cataluña y la Lengua. Hola, Henry Jennifer. Yo soy de la República Dominicana. Eh, la palabra que me gusta es PIS en catalán. Que PIS en español es PISO. Hola, soy la Cholposa y soy de Kirguistán. Y las lenguas de la nueva vida son el kirguis, el castellano, el ruso y ahora estoy ap primer catalán. A mí me gusta Barcelona. No. Hola, soy Jenny, soy de Colombia y yo hablo inglés y castellano. Y la nueva palabra. La palabra que más agrada es de tan en tan en catalán. en Castellar es de vez en cuando. En inglés sometimes. Hola, yo soy el Roberto, yo soy de Sevilla y la nueva lengua es el castellano. La palabra que más me agrada es Galdindi. En castellano. Yo soy Milagros. Uh, visa Barcelona y origen filipino. Y tengo, uh, tengo nacionalidad española. Y la, la palabra que me agrada mucho es ¿Cómo vas? es uh, ¿Cómo está Yes, Hola, soy Giovanna, soy de Chile, eh, mi lengua materna es el castellano y la expresión que me, me agrada es la meva filla. ¿Cómo? Oh.